Capacidades diferentes. Y ya es infinita. Una gran canaria. Accesible. Algunos buscan un mundo más bonito, otros lo creamos. Y recuerda que a ti también te puede hacer falta una gran canaria sin barrera. <ríe> Sonríe a la vida y la vida te devolverá esa sonrisa. Nunca subestimes el poder de tu sonrisa. Capacidades diferentes, posibilidades infinitas.